Así es, eh, eh, directamente, eh, parece que están llegando a la valija, obviamente este dato que acabo de, de ver en las redes sociales y que un diario público, un diario de, de, de circulación nacional, 282 escáneres no podrán transmitir resultados, 282 escáneres ¿Cómo, cómo? Scanners. Scanners, Roberto. Scanners. que, sea, a que no a serio? Oye, no podrán transmitir, señores. Tendrán que contar uno a uno, al parecer. ¿Eh? ¿Eh? Pero lo, lo terrible, mire no si, va, si vamos en avance. Por eso, es, eso, eso que hablaba, es que cosas que hablaba, que hoy, si hoy, hoy es de de relativo, las, ¿eh? Es relativo el gran éxito que hablaba el presidente de la Junta En la primera rueda de prensa Hablando del gran éxito sí, esto, pero Es relativo El éxito hay que esperar Llegamos que pase del voto que Hemos avanzado que pase. Porque vamos del voto automatizado Los escáneres otra vez uh, así, <risa> No hemos avanzado? No, avanzado Hemos voto la reversa y pero, pero es, es Ahora pregunto que... yo Ojalá ustedes, Joanny, o, o nuestros invitados Me puedan contestar o el público televidente Esos escáneres ¿Eran los que estaban guardados de las elecciones cuando Roberto.? No, Roberto no, no, no. Okay, ya. No, yo pregunto. Estaban desfasados, no me niego a creer que Buena sea pregunta. Así. Porque Ahí vemos no imágenes, una licitación Roberto. para comprar su escáner tan rápido. No Ahí sé vemos si imágenes, comprar. Roberto, desde la Junta Electoral, en, aquí en el municipio de San Francisco. Junta, sí. junta Electoral ya. Ya. Sí. Okay. Junta Electoral de aquí de San Francisco de Macorís. Se puede apreciar que son delegados, me parece, de los partidos políticos que han ido a entregar algunas valijas eh, por ende por consecuencia eh, tienen sus aptas y que van a validar en los escáneres como tú dices en los escáneres y hay que hay que estar atento y tener paciencia para, para poder entender este proceso en su etapa, no final, sino en, en su etapa intermedia. Sí, porque esta es la segunda tenemos, etapa de a la Vladimir, tenemos a Vladimir Paula, vamos a hacer contacto, Petón Roberto, con Vladimir Paula, precisamente desde la Junta Electoral de aquí del municipio de San Francisco de Macorís. Adelante, Vladimir Paula. ¿Mm? Bueno, señores, continuamos en esta cobertura total. Vemos el proceso de la primera valija que ha llegado procedente desde la Capilla San Miguel en el Ensanche Abreu, aquí en San Francisco de Macorís. Una mesa apenas, ¿verdad? Al parecer, una mesa, ¿verdad? Una mesa, una sola mesa con un total de cuántos votantes? De, cuarenta, de, de 49 votantes, eh, de una matrícula de más de 100 Así que ahí están las imágenes, momento en el que proceden a destapar esta valija eh, la facilitadora de la Junta Municipal Electoral aquí en San Francisco de Macorís para presenciar entonces... Eh, que todo esté correctamente bien, repito, es la primera valija que acaba de llegar procedente desde la capilla San Miguel en el ensanche Abreu, aquí en San Francisco de Macorís y nosotros les presentamos todo, absolutamente todo lo que está eh, transcurriendo en estos momentos para que ustedes tengan eh, una idea o se mantengan enterados de todo lo que acontece a la llegada de las valijas a este eh, recinto ...a esta Junta Municipal Electoral... ...aquí en San Francisco de Macorís... ...cobertura total, en vivo. Bueno, vemos el momento ahí, ¿verdad? En el que eh, la facilitadora... ...o presidenta de este colegio electoral... Eh, ...se apresta para dar las declaraciones correspondientes sobre todo eh, el proceso, cómo se estuvo desarrollando en esa parte de aquí de San Francisco de Macorís en la Capilla San Miguel. En el día de hoy en estas elecciones municipales extraordinarias donde eh, en nuestro país se buscan elegir los alcaldes y los regidores vemos cómo el secretario de la Junta Municipal Electoral, Michel Frías, se hace acompañar de la suplente miembro de la Junta, observando que todos los documentos eh, se mantengan correctamente a su llegada a esta Junta Municipal. Previamente, ¿cuántos votantes? ¿Cuántos votantes? Vamos cómo siguen llegando eh, otros instrumentos y otras valijas de otros colegios electorales aquí en San Francisco de Macorís. Bueno, vamos a ver, pero fue un vehículo que se desmontó prácticamente. Eh, vamos a ver si podemos conversar con esta joven de la Capilla de San Miguel, aquí en San Francisco de Macorís, para que ella nos diga brevemente. Eh, joven, buenas noches, estamos en vivo para Telenor. ¿De dónde esta mañana? De la capilla de San Miguel. En Sacha Duarte. La cantidad de votantes este 49. Momento. Y la cantidad ya que estaban destinados para cuánto eran dos? 150. O sea, una atención entonces de más de la mitad prácticamente. Así es. Bueno, muy bien. los resultados. ¿Qué, es? ¿Los resultados? A la bate. ¿Qué podemos decir aquí? ¿Cuáles resultados tenían? 18 mil edys. ¿Y No me acuerdo ni uno. Los restantes entonces. 18 mil lady y los restantes serían. Eh, cuando no, cuando... entre Milady, como Montcato y Miledi te ganó. Milady, Milady, según verdad, eh, la Presidenta en ese colegio electoral dice que Milady obtuvo la victoria en esta valija que acaba de llegar de procedente, repito, desde la Capilla San Miguel en el Ensanche Abreu, aquí en San Francisco de Macorís, siendo apenas eh, las 7 y 45 de la noche... Es la primera valija que llega eh, a esta Junta Municipal aquí en San Francisco de Macorís y nosotros estaremos apostados, eh, listos para presentarle todo lo que pueda acontecer en el día de hoy, los resultados de las elecciones eh, extraordinarias 2020. Telenor, continuamos. Las redes sociales, Roberto, hacerle mención a quienes han sintonizado desde de tempranas horas de la mañana en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, a través de la página de...